Oh, hola. Hola. Bueno, Juliet, vámonos a la escuela para que veas a tu nueva maestra y amigos. Sí, ya estoy emocionado! Tenemos cuatro personas que queremos mostrarte también. Omar. Hola. Yeriel. Hola. Y por cierto, Eknok, Hola. Ya ustedes me agradan mucho. No sabía que íbamos a ser todos amigos ya tan rápido. <risa> ¡Oh, qué bien! Yo también. ¡Hola! ¿Y cómo te fue hoy, Julián? Me fue bien. Conocí a unos amigos nuevos y ya me agradan mucho.